Amados a todo el equipo de producción Miren Breve en el día de hoy eh, Hoy es viernes Y el cuerpo lo sabe Y el COVID también Hoy es viernes 10 Y la próxima semana Estaremos celebrando eh, Lo que es el 243 Aniversario de San Francisco De Macorís Y nosotros que estamos Abocados en una producción que el pueblo de San Francisco, la región y el mundo va a comenzar a disfrutar a partir del, del martes, no hemos encontrado con tantas cosas interesantes y con tantas cosas que dan pena. Al día de hoy, ninguna persona, nadie en este país, ningún historiador, ningún investigador, me puede decir a mí cuántos habitantes tiene San Francisco. Nadie. ¿Saben por qué? Porque el último censo que se hizo en esta ciudad se hizo hoy en el país, en el año 2010. 11 años han pasado después de eso. ¿Cuánta gente ha venido? ¿Cuánta gente se ha ido? ¿Cuántos han nacido en este pueblo? ¿Cuánto ha crecido el pueblo? Y no tenemos la información. Y peor aún, Yalán, te agrego, para ayudar a tu comentario, que en ese momento que... Se creó los comités provinciales para el censo. Lo presidían los alcaldes de los municipios Cabecera. Uh -huh. En el de aquí, de San Francisco de Macorís, yo advertí que se era un festín que se estaban preparando para ir a un festín. Y letrados, politiquitos, se quisieron colocar como empadronadores, supervisores, y recibieron sus pagos. Sus pagos. Y, y había entregar, gente que llenaban en y, la En la casa. En la casa, llena, llena, llenando fichas. Y ficha. después aparecieron fichas votadas. Es decir, que aquí no se contó, en mi casa no fue nadie. Mira, a propósito de eso, no hemos encontrado con cosas tan maravillosas que la gente la va a ver un poquitico en una semana, eh, que ya Telenor va a anunciar eso la próxima, el próximo lunes, pero la gente va a ver parte de lo que es lo bueno de San Francisco. Pero gran parte de eso no lo van a poder, o sea, la información más importante no la vamos a poder dar. ¿Sabe por qué? Porque no existe. Y esto es un llamado que le quiero hacer al alcalde, Siquio NG de la Rosa. Bueno, pero si no puede resolver el problema de la basura, no creo que pueda resolver grandes cosas, porque esto es otra cosa. Y desde aquí nosotros vamos a plantear un cambio en la estructura de pensamiento de cómo nosotros, los francos macorizanos vemos nuestra ciudad. ¿Para qué? para que desde esa, ese cambio de estructura de pensamiento, hagamos que los de afuera nos vean diferente a nosotros. ¿Cómo? Mostrando lo que realmente somos, las cosas buenas que tenemos, que son muchas. Por ejemplo, ¿quién sabe quién es Iván Tobar? ¿Tú sabes, Pedro? tú sabes porque tú eres ustedes son de la élite yo sí, yo por sí. ejemplo amado que es una persona muy Pintor. culta y francis Pintor. que es de la élite lo conoce Pintor porque son muralista. gente que han, han, han tenido ¿verdad? Eh, eh, cultura general claro. pero la mayoría del pueblo no tú, lo sabe tú sabes quién si fue su profesor uno de los mejores pintores eh, eh, Muralista eh, y, el, y el pintor más afamado a nivel internacional Exacto. de la República Dominicana es de San Francisco de Macorís. Claro. Tú sabes, Tobar? Tú sabes quién, tú sabes quién ah, fue su no. profesor Bela Zanetti sí. Entonces, ¿qué nada más y nada menos. Casi pero el nada. pueblo no lo sabe. En Santiago muy poca gente lo sabe no, no, no. de que aquí tenemos. Pero así tenemos, alto, señores, una playa de gente destacada de aquí. Los murales que nosotros, de Bela Sanetti aquí nosotros en todos, el Palacio. Nosotros y en, no lo destacamos. Y en la misma tenemos muchísima, muchísima gente que ha ganado premios, premios nacionales e internacionales y no lo destacamos. Por ejemplo, si yo le pregunto, lo que decía, si pregunto cuántos habitantes tiene San Francisco, nadie me lo puede decir porque no tenemos el dato. Yo estoy tratando de acercarme lo más posible a esa cantidad. 124 mil había en aquel momento. El último censo, de, 80, el, 184. El último censo del 2010 estableció... Que, ten, que tenemos en el municipio 188 mil ciento y pico de, de habitantes. 184, Pero ¿qué resulta? Daba. A la fecha, a la fecha, dice la Junta Central Electoral que a julio 2021 tenemos ya solamente inscritos, ¿verdad? Votantes, es decir, mayores de edad, 181 mil y pico de personas. Pero cuando yo investigo eh, para tratar de hacer una, una suma, ¿verdad? En eh, los que están lo que están estudiando. En la preuniversitaria, que se presume la mayoría son menores de edad, perdón, menores de 18, estamos en 28 mil a nivel público. Y tú le sumas a eso unos 2 mil más que están a nivel privado, estamos hablando de 30 000, pero ahí no están incluidos los que tienen de 4 o 5 años para abajo. O sea, no hay una estadística de San Francisco de Macorís que deberíamos tenerla. Si el país no la tiene, por entonces nosotros sí deberíamos abocarnos a tener todas esta, esas estadísticas. Y esto es un llamado que le voy a hacer a las autoridades de la provincia y del municipio, tenemos que comenzar a conocernos, tenemos que comenzar a buscar nuestra fortaleza. Y hoy le digo, hoy le digo, el elemento más importante que nosotros deberíamos resaltar en toda la historia y en todos los renglones de San Francisco, que tiene que ver con el desarrollo de San Francisco de Macorís, está en el ferrocarril. Y, y hoy yo voy a plantear aquí, los bomberos tenemos que sacarlo de ahí. Y ese hangar, hangar, ¿qué se llama eso? Sí. Y ese hangar que está el bombero, no sé si, si, si tienen por ahí la imagen, el anuncio, la la lo que se llama la chocolatera, si pueden conseguir el anuncio y poner esa partecita de la chocolatera, tenemos que sacar el bombero y eso convertirlo en un museo, porque las investigaciones que hemos hecho y que ustedes van a ver esta Comparto semana... contigo esa miren, la historia de San Francisco está vinculada al el desarrollo, al ferrocarril. El arte su mayor esplendor está vinculado al ferrocarril eh, lo que tiene que ver con la evolución urbanística que ayer tuvimos aquí un, un panel interesantísimo que la gente lo va a ver con, con Elías la Antigua, eh, con Manuel eh, eh, Chuchú, eh, con Gian Oleaga y todo lo que tiene que ver con el crecimiento y el desarrollo y la expansión de San Francisco está vinculado al ferrocarril Digo yo, pero espérense, no, eh, entonces no hemos ubicado bien nuestra fortaleza. Los bomberos están ocupando, ¿verdad? Algo que debe ser un patrimonio cultural. Pero suerte, de San ya, ya, que los bomberos están ahí. Por Porque suerte. se lo iban a por, robar. Por, no, por suerte. Porque se robaron el de, eh, eh, los terrenos alrededor. Eh. Imagínate tú, eh. si se sacan los bomberos, se pierde. Entonces, Sáquenlo la bien. próxima semana, luego de que ustedes vean todo el contenido que va a salir, ustedes se van a dar cuenta lo que yo estoy diciendo. Ese hangar, ese hangar que representa, ¿verdad?, los últimos vestigios de lo que fue el ferrocarril, que ha sido, eh, si se quiere, la, la mayor, el mayor símbolo de lo que ha sido el crecimiento de San Francisco. Tenemos que protegerlo, eh, buscarle otro lugar a los bomberos y eso convertirlo en una especie de museo, ¿verdad? Para que se convierta eso en, si se quiere, si se quiere, en uno de los símbolos más importantes de nuestra ciudad, porque ahí está el desarrollo del pueblo. Ustedes lo van a ver durante toda la semana. Y tratemos de comenzar a cambiar la estructura del pensamiento del franco macorizano, en, vamos a pensar en, en grande, en, vamos en, a vender lo bueno. En contraste de quién donó o quién entregó las tierras para que se produjera la ciudad de San Francisco de Macorís aquí en el alto de cerca del río Jaya, la familia eh, de Felipe Tejada. La gente lo va a escuchar. Eh, la historia completa de San Francisco está contada en diferentes renglones, en la historia, en el urbanismo, en el arte, la cultura, en la economía, en la educación. Esa historia va a estar contada esta semana y la gente lo va a poder disfrutar. Y yo espero que esto sea un inicio para que comencemos a cambiar. ...tanto el pensamiento... ...que es lo que luego modifica la conducta... ...y el accionar de los seres humanos... ...muchas gracias... ...bien, gracias, gracias a Yerjan la Antigua... Mire, aquí hay muchos nombres... ...estos son solo dos o tres que recuerdo... ...en la medida en que Yerjan iba hablando... ...Villo Frometa, de Corizano... Sí. ...Porfirio Rubirosa, Félix del Rosario... ...Gabino Alfredo Morales... ...uno de los intelectuales más brillantes... ...de principio del siglo pasado... ...Castellano Berger... ...un magnífico locutor de radio... ...Luis Valle del Rosario... Jackie Núñez, que aunque no es de aquí, sí. pero vivió, se hizo... Se hizo, se hombre hizo Franco aquí. Macorizano. Entonces, ¿y tú sabes pero quién? Pero esos son dos o tres que y, yo sé... ¿y ¿Tú yo sabes quién? ¿Tú sabes quién? El primer sociólogo dominicano. Pedro Francisco, Pedro Pedro Francisco, Francisco Bono, Gonzalo. Que aunque no nació aquí, pero no. se hizo Franco Macorizano. Exacto. ¿Mm? Proscribió a su pueblo después claro, de... La, de la se hizo de Franco Santiago. Macorizano sí. porque él quiso hacerse, hacerse Franco Macorizano. Autor de uno de los libros más espectaculares claro. del Montero. El Montero. Bueno, vámonos señores Pero a si escuchar. Pero si no oye nada de esto. Vámonos a escuchar.